Un joven identificado como Giancarlos Carlos de Jesús Paula fue ultimado a tiros la noche del domingo. Hecho ocurrido en el Distrito Municipal Cristo Rey de Guaraguao. De Jesús Paula, de 25 años, residía en el paraje Las Perdes y habría sido asesinado por otro hombre solo identificado como Ronnie. Jerónimo emprendió la huida inmediatamente cometió el hecho, al igual que otra persona que le acompañaba. La mañana de hoy el cadáver permanecía en el Instituto de Ciencias Forenses de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.